Yo diría que se Es lógico hacer una reflexión en comunidad sobre los intentos de hoy Estamos en Belén La Nubia, ¿cierto? Belén La Nubia Donde no venía, vivía en Belén y me parecía muy aburrido la, la Nubia, yo nunca subía, ah menos, subía a, fu a fumar marihuana por acá Seguimos en Belén Más abajito, más arribita Con la rueda la Con la rueda en la llanta Ay. Que un día hoy se llama. Mira para que pillen el nombre, que es una chimba. A la lata. No. No. Ah, el man tiene casco. Cisas, gracias, parce. ¿Cuánto es la temporada? ¿Cuánto? Temporada cuarta. Vos seguís hasta la 16A, puede decir. Sí, claro. <risa> Desde que sigan aumentando el sueldo cada temporada, seguiré hasta la 16 Todos lo hacemos por amor, pues por supuesto, como lo notan. <risa>